Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romenito enviándoos un súper saludo. Espero que me estéis pasando realmente bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy os voy a mostrar cómo correr una oferta de seguido con email marketing completamente gratis. Atentos, atentos. Os va a servir para cualquier tipo de service. Cualquier tipo de encuesta va a ser buena para este tipo de ofertas. Yo he elegido una de Seido porque es una oferta que ya tiene la landing hecha y no voy a hacer landing page. Pero si tú necesitas hacer una landing, puedes hacer una landing muy facilito con Sistemaio, por ejemplo. Ya te he enseñado cómo puedes hacer encuestas con Sistemaio, que es muy, muy fácil hacer una landing. Es realmente sencillo con, con este constructor, pero tú la puedes hacer con el que tú quieras. Insisto, en este caso... Como ya tengo la landing hecha, voy a correr enlace directo. No voy a hacer mi propia landing. Va a ser muy sencillito y lo único que necesitas es entrar a Seidu. Seidu es esta red de marketing CPA. En mi canal por aquí te voy a dejar cómo puedes entrar a Seidu. Hice una review. La verás por aquí. Te voy a decir cómo puedes conseguir los emails sin pagar nada y cómo correr la oferta correctamente. Bueno.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 Vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita ahora mismo para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales. A que le des like al botoncito de aquí abajo porque seguro que te va a gustar este vídeo. A que lo guardes en tu lista de reproducción favoritos y sobre todo a que lo compartas. Compártelo porque si tienes a alguien que haga las cosas contigo, lo conseguirás más rápido y sin más dilación vamos a ver cómo puedes correr una oferta de Seidu con email marketing lo primero que vamos a hacer es encontrar la oferta y la oferta como ya te he dicho es de Seidu esto es Seidu ves esta es la, la red de CPA es de Propeller hice una red ya insisto por aquí arriba te voy a dejar el enlace a ese vídeo para que tú veas que es muy sencillito darte de alta en esta red yo como ya estoy dada de alta, simplemente voy a buscar el enlace de lo que yo quiero. Ya la tengo preparada, es esta, ves en ofertas, yo, me, te vas a las ofertas, y en ofertas vas a buscar lo siguiente. En final service, hay más de service, pero yo he elegido esa. Te vas por ejemplo, que sea betting Survey, dating Survey, sweep Survey, pero que sean este tipo, no Surveys propiamente dicho, sino este tipo de encuestas. Este tipo de encuestas, estas tres. Y la cuarta que es finance. Luego yo elegí plataformas desktop y mobile. Con eso es suficiente para mí. Y me aparecen estas. Fíjate que son varias. Esta por ejemplo, final Survey para Android, nada más. Final service para iOS. Final service para Windows y para Mac. Y esta nueva Final final Service que dice que está teniendo mejores resultados. Como está teniendo mejores resulta resultados, voy a elegir esta. Si te fijas, está solamente para móviles y solamente para Android. Además, está para diferentes países. Nueva Zelanda, Canadá, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, Sudáfrica, Kenia, Malasia, Nigeria, la India, Ghana y Filipinas. ¿Cuál es la diferencia? El pago. Los que más me paguen me van a pagar 40 centavos de dólar. Y los que menos me paguen me van a pagar 0,1 centavo de dólar. Bueno, pues voy a trabajar con esta y además no quiero solamente para mobile. También quiero para desktop. Y voy a elegir esta también. Le voy a dar clic. Esta está para muchísimos más países. Paga muy poquitito en los tier 3, 2 y muy bien en los tier 1. Voy a darle clic para que la veamos juntos. Tiene dos landings, uno tema oscuro y uno tema blanco. Vamos a verlas. Show preview, vamos a dar clic. Mira qué bonita es. Es preciosa. Es súper bonita. Vale, ese es el tema oscuro. Luego el tema clarito. Mira, bellas. Por donde las veas, son bellas y están muy bonitas. Eh, ahí las tenemos. Fíjate cómo van avanzando las preguntas. Would you make a great career? Fíjate lo que dice. Great career online. Exitosa carrera online. Y nosotros vamos a buscar gente que quiera tener una buena carrera. Bueno, ahí está. Esa es la muestra. Una vez que la tenga. Fíjate que dice que es para Windows y para Mac OS. Es una encuesta de financiera. Con una conversión muy facilita. Lo único que tienen que llegar es al... Gracias. A la página de gracias. Estos son todos los países en los que está disponible. Y además tiene arábico. Por si quieres países de Arabia también se puede. Los temas. Dice que Facebook es bienvenido. Yo no voy a correr Facebook desde luego. Y te pone aquí el pixel que vas a usar. Si lo vas a correr para Facebook. Y dice que por, por anunciante son 200 dólares. Cuando lleguen a los 200 dólares ellos van a pausar. La oferta para revisar que la calidad sea buena antes de seguir la aprobación. Me parece estupendo. Y dice que después de aprobar la calidad de nuestro tráfico, el CAP va a ser de 200 dólares por cada GEO, por cada país. Después de eso nos la van a cambiar a RevShare. Ya sabes que RevShare es uno de mis modelos favoritos porque va a ser de ganancias continuas. ¿Qué no podemos hacer? Nada de incentivado. Nada de malinterpretaciones, nada de fraude, nada de bots y nada de proxy. Cuidado, no hagas esto o no te pagarán nada. Y además de que no te la van a pagar, te van a banear de la red. No lo hagas. Dice que los leads con usuarios falsos o inválidos van a ser deducidos de nuestras ganancias. Son solo para usuarios mayores de 18. Nos dejan hacer también push, pop. Dice que son las mejores fuentes de tráfico. Sí, Usamos una calidad decente. Y eso es todo. Bueno, pues me gusta, así que le voy a dar Star Working. Le voy a dar clic. Y me dice: puedes seleccionar una fuente de tráfico de las que están aquí. O crear una nueva. Podemos crear una nueva si vas a usar Pops, lo que sea. Yo voy a usar Mailing, así, le, así que le voy a dar Get Links. Y cuando me dé, ves, aquí está el enlace. Lo voy a copiar. En este caso no voy a poner postbags ni nada. Este es mi enlace. ¿Ves? Este. Le voy a dar aquí a copiar. Y lo voy a poner en un blog de notas. Y le vamos a poner oferta de Survey Finance en Saver Esta que es para Windows y Mac. Es decir, para escritorio. Seido. Escritorio. Es muy importante esto porque voy a correr otra. Y la otra que voy a correr es para móviles, no me voy a quedar solo con esta entonces me voy nuevamente hacia atrás a las ofertas me voy a ir a la de X2 esta, ya la he solicitado ya la he corrido antes, así que ya lo tengo le voy a copiar y esta es para móviles, solo plataforma móvil y solo para Android así que me voy a ir aquí y le voy a poner Android Android y ahí está y voy a ir por una tercera solo para iOS, iOS, y me voy a buscarla. Si te preguntas por qué tantas, es porque no quiero desperdiciar nada de mi tráfico. Y como no sé desde qué dispositivo la van a abrir, pues prefiero usarlas todas. Y vamos a buscar la de iOS o la de iOS. Es esta, ves Final Sarm. es la misma, pero es para... Le Voy a decir que sí, la misma, y lo copio. Me voy aquí. Y lo pego. Ya las tengo. Y lo que voy a hacer es que voy a acortar todos esos enlaces con un acortador que me permite elegir destinos. En mi caso voy a usar mi acortador Master Links En Master Link yo puedo acortar de diferentes formas. Por ejemplo, como ya las tengo aquí, voy a poner un shortened Link, uno nuevo. Y lo que voy a hacer es irme a las opciones avanzadas. Y dentro de las opciones avanzadas me voy a ir a la parte de abajo. ¿Ves? Y, y aquí me dice que puedo hacerlo por países, que no lo haré, o por dispositivos. Por dispositivos y por plataformas. Si es por dispositivos tengo mobile, desktop o tablet. Y si es por plataforma tengo estos dispositivos. Tengo iOS, Android, Windows y Mac OS. Voy a usar dos Voy a usar primero por desktop Y en desktop voy a usar la que es para desktop Que es esta Control C No voy a poner ningún tipo de tracker Para ir más rápido Desktop Ahí está Ahí lo dejo Y luego me voy aquí Y le voy a poner para iOS Y voy a poner el enlace Lo cojo, iOS Me voy aquí lo pego, le doy a este símbolo de más y elijo la siguiente plataforma que es Android. Me voy al blog de notas y copio el Android. Control-C, me voy aquí, lo pego. Ya lo tengo todo listo. Puedo hacer más cosas. Por ejemplo, un rastreo muy básico aquí. Le voy a poner eh, medio. Le me voy a poner LinkedIn porque vamos a sacar los correos de LinkedIn. LinkedIn como medio y así ya la tendré bien localizada. Y el medio va a ser mail y el término. Siempre voy a usar Survey. El término, entonces yo sabré que cuando haya Surveys viene de aquí. Listo, y le voy a dar a guardar. Save, reviso que todo esté bien y me voy a confirmar. Y ya tengo mi oferta rotadora. Esta es la oferta rotadora. Voy a coger los enlaces, copy link y lo voy a pegar aquí. Acortado. Aquí lo tengo. Fíjate que el enlace es súper bonito. Apenas tiene texto. Súper bonito. Ya lo tengo. Esta es la oferta que voy a correr. ¿Qué sigue? Voy a coger los correos para enviarles esta oferta. ¿Qué tipo de correos? Muy sencillo. Me voy a ir a esta web que se llama Recruit Them. Y en Recruit Them voy a buscar... Fíjate que aquí podemos buscar en LinkedIn, Dribbble, GitHub, Sync. Stack Overflow o Twitter Yo voy a buscar aquí en LinkedIn Porque fíjate que es Job Ad Optimizer Esto es para encontrar gente que está buscando trabajo LinkedIn Y dentro de LinkedIn voy a poner países Estados Unidos pues Hay muchos pero yo voy a poner Estados Unidos No voy a poner nada aquí No voy a poner nada aquí Aquí voy a ponerlo tal como está Y solamente voy a poner las keywords a excluir cuando pone excluir, aquí suena un poco raro porque parece que esas no las vamos a querer. Pero es al revés. Si te fijas, aquí nos dice que cualquier cosa que no quiera. Por ejemplo, si yo pongo senior, va a encontrarme a ayudar todos los seniors. Es decir, lo han puesto al revés. Por lo tanto, yo voy a poner aquí seeking. Seeking en inglés es buscando. Por lo tanto, la gente que ponga seeking está buscando trabajo. Vale, pues aquí... Lo voy a buscar. Y no te preocupes que abajo te voy a dejar los enlaces a todas las herramientas que estamos usando hoy. Bueno, Seeking. Le voy a dar a Find the Right People. Y cuando le demos a Find, nos va a dar esta URL. La voy a copiar. Copy. La voy a poner en mi blog de notas. Y le vamos a poner aquí URL de búsqueda. Y la pego. ¿Qué voy a hacer? Voy a ponerle parámetros adicionales. ¿Qué parámetros? Aquí donde dice Seeking, justo después de Seeking, voy a abrir unos, unas comillas y un espacio, y le voy a poner los correos que yo quiera. Por ejemplo, gmail.com, y la copio, Control-C, y la pego en un navegador pili vulgar. O bien le puedo dar opening Google, pero te lo voy a poner para que veas que funciona perfectamente. Aquí los tenemos, un millón de resultados. Voy a tapar esta parte porque no quiero que se vean los correos de la gente y ya que los tengo me voy a ir a este aspa de, de configuración y en el aspa de configuración me voy a ir a, a búsqueda avanzada, le doy clic en búsqueda avanzada y le voy a poner en la parte de abajo personalizar configuración de búsqueda aquí le doy clic en personalizar configuración de búsqueda y voy a poner que me ponga 100 en 100 para que me ponga 100 correos de una vez y le voy a guardar y ahora sí, ya tenemos 100 resultados de búsqueda. Y lo que voy a hacer es recoger todos estos correos con una extensión de Google que se llama Email Extractor. Con Email Extractor yo puedo recoger todos los correos que estén en una web. Yo ya la tengo, tú la tienes que descargar. Insisto, no te preocupes. Abajo te voy a dejar todos los enlaces y vamos a ello. Le doy clic a la herramienta. Y fíjate cómo me pone todos los correos. Todos los correos. Y los voy a copiar en un, en una hoja de Google. En esta hoja voy a cogerlos, los voy a copiar. Van a aparecer los míos, así que esos los quitaré. Y voy por la siguiente página. ¿Ves? Me voy hasta abajo. Me voy a la siguiente. Y hago lo mismo. Con la extensión. Y así voy a ir recogiendo todos los emails que pueda. Y además lo puedo hacer no solo con estos, sino que me voy nuevamente a buscar. Y aquí donde dice gmail.com puedo poner otra cosa. Por ejemplo, Outlook. Y buscaré todos los que tengan Outlook en, su, en sus resultados. Y lo mismo, me voy a mis extensiones. Y ahí están todos los de Outlook. Voy a copiarlas. Control-C. Me voy a mi hojita. Control-V. Sigo copiando. Me voy a la hojita 2, me copio los de la hoja 2, y así en cada hoja te los tienes que ir copiando. Lo voy a parar aquí porque si no estaría mucho tiempo en el proceso, pero quiero que veas que rápidamente he sacado 130 correos. Estos correos, para que las plataformas de email no nos baneen, por ejemplo, si tú estás en MailChimp, puedes subir hasta 2000 correos gratuitos. ¿Puedes subir estos correos? Sí, puedes subirlos porque son buenos pero antes vamos a limpiarlos, así que voy a copiarlos todos, así, control C o copiar, y me voy a ir a otra página que se llama Jitbit, Jitbit List Cleaner, y me voy a dar aquí, y los voy a pegar, y le voy a dar limpiar la lista, y aquí me van a aparecer, ves, Nos está limpiando, fíjate aquí, número de, de mails válidos, 131, y voy a volver a copiar la lista, que ya está limpia, ves, voy a copiarlos todos, porque esta ya está limpia, le doy a copiar, copy, y la vuelvo a poner en la hoja de cálculo. Así que esta línea la voy a eliminar directamente. Y le doy a eliminar columna. Y me quedo solo con estos. Y estos son los que voy a subir a mi mailing, a mi lista de email. Bueno, ¿cómo lo voy a hacer? En mi caso, en mi caso, yo tengo mi propio servidor, que es Mautic. En Mautic, yo voy a hacer, que es Mautic. Tú puedes hacerlo en cualquier autorrespondedor gratuito. MailChimp, MailRelay, eh, GetResponse mismo que te da un, un tiempo de prueba, weaver Cualquiera que te dé oportunidad de subirlos, súbelos. Porque son emails limpios, están ya revisados. Bueno, yo voy a crear un segmento nuevo que le voy a dar aquí. Y le voy a poner, por ejemplo, eh, Surve Finance Surveys. Finance Surveys. Lo voy a copiar, lo voy a poner como alias en todo. Public name, ya está. Y aquí también. Eso es todo. La categoría, puedo ponerla o no. Yo tengo muchas categorías. En fin, lo voy a poner así sin más para el ejemplo. Porque si no va a ser muy largo. Ya la tengo. Está creado. Me aseguro que el segmento se haya creado. Lo voy a buscar. Aquí está. Finance service. Te voy a dar clic. Y aquí voy a subir los contactos. Me voy a contactos. Le voy a subir. Le voy a dar clic aquí. Y le voy a poner importar, y me va a decir que yo tengo que importar un csv esta página no es un csv, le voy a dar archivo descargar ya sea como excel, o como otra cosa, como no hay aquí csv la descargo como excel guardar un archivo en csv es muy fácil, voy a habilitarle la edición, y simplemente tengo que dar archivo, y le voy a dar guardar como, y aquí donde dice libro de excel, vamos a ponerle el csv delimitado con comas y lo voy a guardar, y una vez que está guardado ahora sí me voy aquí lo busco, ves ahí está seekers, lo abro esto lo voy a dejar en 200 que es el límite que puede que para subir, y le doy a upload, y me dice quién es la dueña pues yo, el segmento finance service, tags no tengo tags, así que las voy a dejar ahí sin más, y esta va a ser el email, esta columna y ya está, le vamos a dar importar. Lo voy a dejar que importe. Ya está, mira, 130 creados, uno ignorado, bla, bla, bla. Listo. Y lo que voy a hacer ahora es irme aquí a preparar un email. Así que me voy a los canales emails en otro tipo de autorrespondedor. Esto será muchísimo más fácil. Yo simplemente te enseño el proceso. Tú lo vas a hacer en el tuyo. Y voy a hacer un nuevo correo. Va a ser para un segmento esta misma que es la blanca y aquí el asunto ya lo tengo preparado va a ser business need you to share your opinion el nombre interno le voy a poner financial service veis el segmento va a ser finance service sin categoría en inglés bla bla bla todo perfecto le voy a aplicar en mi autorrespondedor yo tengo también para posibilidad de poner código utm no lo voy a poner para irnos más rápido y lo que voy a hacer es darle clic al Builder. Y en el Builder voy a poner el correo. Tengo esto, le voy a dar clic y en la parte de abajo es donde yo lo voy a modificar. Esto lo quito, no me interesa. Y esto lo voy a poner así. Fíjate. Hey, I saw you are looking for a new opportunity en LinkedIn. Y basado en tu experiencia, creo que esto puede ser excelente para ti. Bla, bla, bla, bla, bla. Atento aquí. This is not for everyone. We'll prepare a set of questions to qualify. Please answer it genuinely before contacting us. Check here. Y aquí, ¿ves que dice landing? Ahí me voy a ir en la parte de aquí abajo. Y aquí voy a poner el enlace de afiliado. Puedo ponerle algo bonito, por ejemplo, este lo quito. Y en donde dice check here, lo selecciono. ¿Ves? Y le voy a poner un enlace. Para poner un enlace le voy a dar aquí, insert link. Y aquí voy a poner nuestro enlace acortado. Control C. Y lo pongo aquí. URL. Le digo que lo va a abrir en una ventana nueva. Y lo insertamos. Ya está. Eso es todo. Fíjate qué bonito está. Muy sencillo. Muy limpio. Y le voy a poner aquí web. Esto lo quito. Porque tendría que ir mi web. Le voy a poner James S. Workhop IO. Workhop no existe Pero tú podrías poner aquí La web donde has hecho tu landing page Y así ya queda todo niquelado Ya lo tenemos Ya está todo listo Le voy a guardar Apply Cierro el builder Y le voy a dar Guardar y cerrar Y aquí le voy a dar a enviar Puedo enviarme un ejemplo o puedo enviarlo directamente Le voy a dar a send ¿Cuántos de, de, ¿de cuántos bloques? ¿de 100 en 100? ¿está seguro? sí ¿Sin? y ya está estamos enviándolo en progreso y dije que deje esta página abierta para que se pueda, salva, se pueda enviar eso es todo y de esta manera tú ya puedes empezar a enviar correos con ofertas de CPA míralo, qué bonito va corriendo súper rápido con mailing sin gastar nada 130 enviados, 0 fallados. Ya está. Don. Y yo me voy a esperar un tiempo, ves aquí está mi estadística, a que la gente lo reciba y los abra. Y eso es todo. Lo voy a dejar hasta aquí. Voy a recapitular un poquito el proceso porque sé que es un poco largo. Lo que tenemos que hacer es tener una cuenta en Seido. En Seido, ves. Elegir la oferta de Seido. Yo he elegido Finanzas Survi, Pero todo lo que sea Surby. Betting Service, Dating Service, Swift de Service, funcionan igual. Vale, pues me elijo esta. Ya que la tengo, me voy a un acortador. En mi caso, este acortador me permite poner por dispositivo o por geo. Así que he usado un link único. Es como un Smart Link, un Smart Link único que me va a servir para cualquier tipo de dispositivo. Ya lo tengo. Una vez que he hecho el enlace, voy a coger los emails con recruiting, lo voy a cerrar aquí, y en recruiting he puesto la palabra seeking para Estados Unidos. Este resultado lo abrí en una página de Google, y con Google a través de la herramienta, a través de la extensión email extractor, que tú puedes ver aquí, esta, a través de esta herramienta, yo fui cogiendo todos los emails que después puse en una hoja de cálculo de Google Sheets, que no, no cuesta nada. Y aquí, después de este paso, la limpié con JIT Bit List Cleaner volví a copiarla, ya limpia, y esa es la que yo subí a mi autorrespondedor con el segmento o lista. Los segmentos también se llaman listas. Algunos también les llaman tags. Dependiendo en qué autorrespondedor estés, puedes usar uno u otro. Bueno, pues lo he subido. He rellenado con un correo genérico muy bonito, lo he enviado y se acabó. Hasta ahí llega la estrategia. Como ves, es relativamente sencilla, barata y tiene buenos resultados. Lo interesante aquí es que selecciones bien a quién vas a enviar los correos. Bueno, Marque, te lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo de cómo correr una oferta de, de Seidu con email marketing absolutamente gratis. Insisto, yo tengo mi propio autorespondedor que tú ya has visto, pero tú puedes poner el tuyo, ya sea MailChimp, MailRelay, Elastic Mail y empezar a correr ofertas de este tipo viendo ganancias lo más rápido posible. Fíjate muy bien que esta oferta específicamente paga poquito, poquito, poquito y lo que se gestiona es el volumen. Así que mientras más envíes, más opciones tienes para generar ingresos. Marketer, lo dejo hasta aquí. Te envío un abrazo muy fuerte. Te agradezco el tiempo que has dedicado para ver el video. Y recuerda, Marketer, que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!